para la gestión 2016. Bolivia seguirá liderizando el crecimiento económico el 2016, así lo demuestran los datos a octubre, donde mínimamente se crecerá al 4,2%. Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora. Entre estos datos, los más importantes, están una inflación controlada que hasta el momento llega a 3,7%, el crecimiento de la industria manufacturera con un 5,6% una fortaleza financiera que alcanza a los 13.596 millones de dólares. La inversión pública que a noviembre de este año muestra la cifra de 4.102 millones de dólares y una tasa de desempleo, la más baja de la región, con un 4,1%. Pero Bolivia, por supuesto, pese al contexto internacional desfavorable, con caída de precios, contagio de esa crisis a varios países de la región,